Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo una serie de lances al guapiti en la reserva de Leyton, Donde me ha hecho más ilusión encontrar un albino que el diamante que he cazado en el último lugar Y sin más preámbulo, comenzamos Enfrente tenemos un animal albino, un guapiti, la cuerna no muy grande Vamos a coger el 300 Vamos a ver, mira, está mirando, me pongo de pie Ahora que me agacha, disparo y ya lo vemos, sale corriendo el animal, pero ya ha caído, ya ha caído, así que vamos a, a recogerlo y a ver la, la puntuación que, que nos arroja, vamos a ver, vamos a hacerle una, una foto que es un animal precioso, encuadramos bien, ya está hecha la foto, y ahora vamos a recogerlo a ver la puntuación que nos arroja. Una plata 235,10, la cuerna no es muy grande, pero para mí es tan válido o más que un diamante, un animal albino. Son muy raros de encontrar, así que lo vamos a disecar y os voy a poner el mapa para que veáis en la zona que ha sido batida, ahí arriba de, de todo en el orden. creo que se llama Norden esa zona, y vamos a mirar por si viéramos algún otro animal, pero seguramente han oído al escuchar el disparo. Pues vamos a seguir cazando guapitis en la jornada de hoy. Enfrente tenemos un hábitat, vamos a mirar. Mira, ahí vemos un lance. Ahí vemos. Ahí voy a tener unos guapitis. Este tiene un nivel 4 y este tres guapitis. Voy a intentar hacer un triple lance, no sé si me va a salir. Vamos a ver, apuntamos. Disparamos a uno. Vaya, no, se han salido corriendo. No no, no he podido hacer el lance. No he podido hacer el lance. No pues se puedo disparar a ese. Disparamos a ese. Yo creo que sí le he dado Aunque ahora mismo no sé Sí, sí le he dado Le he dado Ese animal está muerto también Así que bueno De tres hemos sacado dos No está mal el lance Estaban en el hábitat comiendo Y vamos a mirar Por si hubiera alguno en la otra orilla No, no hay ninguno en la otra orilla Así que vamos a A recogerlo No tiene una cuerna muy grande Tenemos un nivel 2 186 con 10 Una plata y vamos a recoger a este que ha caído al agua. Ha salido corriendo y este sí es un nivel 4. Seguramente nos va a dar un, un oro. Ahí está flotando. Porque ha salido huyendo y ha caído en, en el agua. Vamos a ver, tenemos un oro 305,60. La verdad una, una cuerno un poquito desparejada, pero bueno, no está mal el animal. Os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido batido. Vamos a mirar otra vez por si encontráramos algo y si no continuamos cazando que vamos hacia el sur. Hemos cambiado de zona, tenemos ahí delante un guapiti que va andando, va tranquilamente y mira, le hemos, le hemos pegado en toda la paleta. Venga, perrete, búscamelo. Y vamos a, a recogerlo. La, la verdad es que tenía una cuerna bastante importante. Yo creo que por lo menos sería un, un nivel 4 o un, un nivel 3 muy alto. Ya vemos el contorno final del animal abatido y vamos a ver la, la puntuación que nos arroja. Estamos ya llegando, nos permitimos dar una pequeñita carrera. No nos importa el ruido ahora puesto que vamos a, a recoger a este animal. Tiene una cuerna muy bonita. 299. Justitos un. Escuchemos allá otro. Un oro, escuchamos allá otro. Una llamada de advertencia. Vamos a coger los señuelos, nos los vamos a poner y a ver si, si nos contestará. Utilizamos el señuelo, vamos avanzando. Os pongo el mapa para que veáis dónde ha sido. Seguimos llamando y a ver si nos contestará, pero creo que no. Vamos a ver aquí las huellas, es una hembra de hace no nos interesa, así que vamos avanzando y seguimos con la caza. Hemos llegado a, a la orilla del lago, mira, ahí vemos un, un nivel 4, lo voy a llamar, a ver si se diera la vuelta porque iba avanzando hacia el frente y nos daba la, la espalda. Mira, aquí nos contesta otro a nuestra derecha. Vamos a mirar, se ha dado la vuelta, está atento Vamos a ver, cogemos el 300 Apuntamos y disparamos Le hemos impactado muy bien Le hemos impactado la paleta Ese animal está muerto, por lo menos tiene un pulmón tocado Y vamos a, a recogerlo, a ver la puntuación que nos arroja Vamos a ir bordeando toda la orilla del lago En esta ocasión me he venido aquí Puesto que los bebederos de esta zona están en esta hora Aquí en, en Chila vamos a hacer otra llamada no nos contesta nada así que molestia aparte que lo busque venga aparte búscamelo voy a mirar ahora ya enfrente por subir si algún otro animal y podré hacer el lance no vemos nada por este lado así que vamos a ir avanzando vamos a poner una carrerita puesto que el otro que nos dio la llamada de advertencia ha tenido que haber oído puesto que no ha contestado la llamada vemos hay un hábitat lo no voy a coger, que siempre nos gusta tener el hábitat recolectado. Vamos a ver. Efectivamente, ya tenemos el hábitat de Guapití. Escuchamos una llamada de ciervo de una hembra de cola negra. Venga, prete. Búscame lo que te me ha distraído. Hijo mío. Ya vamos andando, puesto que esa hembra podía haber tenido algún, algún compañero macho. Pero bueno, vamos a pegar la carrerilla, porque una hembra tampoco no va a suponer nada y sabéis que a mí no me gusta disparar las hembras ya tenemos aquí nuestro animal tiene una cuerna muy bonita vamos a ver, tenemos un oro 333,80 la verdad que tiene una cuerna muy bonita además muy pareja no como, como otro que hemos cazado antes y os voy a poner el mapa para que veáis aquí en la zona de Chila donde donde ha sido junto, junto al lago y seguimos cazando aquí en Leiton. Nada, perrete, quédate quieto, que voy a mirar aquí a la orilla, y hay veces que te me pones por delante, no vemos nada por aquí. Vamos a avanzar un poquito más, para ver si podemos mirar aquí a la derecha. Ahí tenemos un bebedero. No vemos nada. Mira, sí, ahí te, ya tenemos uno. Un nivel 3, un nivel 4, vaya cuernos tiene ese. Pues nada, voy a intentar el doble lance. Ahí justamente el bebedero que veis marcado. Apuntamos... Disparamos uno, disparamos dos, yo creo que han, han caído los dos, así que vamos a, a recogerlo, mira ahí tenemos otro chiquitito, venga, otro tiro, pues tres No está mal el lance, tres animales en un bebedero y hemos hecho buena cosecha, así que vamos a, a recogerlo, recargamos la munición me gustaría que este arma hubiera tenido un disparo más en vez de 4-3 pero bueno aquí en España ¿de qué nos quejamos? Y aquí en España no nos deja más que tener tres balas así que vamos a a recogerlos y ver la puntuación que nos que nos arroja a ver este primero que tenemos aquí marcado vamos a ver la puntuación 333,80 pero qué cuerna más fea y desparejada tiene la verdad una más larga que otra y la curvatura no, no es bonita venga parrete buscamos el siguiente creo que era un nivel 3 vamos a ver tenemos aquí dos manchas vamos a primer, primero esta este hábitat veis la, la hora en la que vienen a beber y los podéis encontrar aquí en el lago ahora luego pondré el mapa vamos a ver este que es tenemos un nivel 3 237 con 10 y vamos a ver el otro si perrete me lo, me lo encuentra porque estoy buscando ahí el rastro vamos detrás de él ya vemos ahí el contorno amarillo ya no está llamando perrete. A ver qué puntuación tiene. Ah, un nivel 3. Tenemos aquí un oro nivel 3. 275,60. Yo os voy a poner el mapa para que veáis el lago. Donde están los bebederos. Y vamos a mirar en la otra orilla. Puesto que también podemos encontrar otro bebedero en la otra orilla. Así que vamos a continuar con la caza. Ya hemos llegado prácticamente a la otra orilla. Vamos a mirar. Ahí tenemos otro hábitat, un bebedero. Vamos a ver, mira, allí tenemos un nivel 3, ahí tenemos otro de tres con la corna más grande, pero no lo veo, no vamos a tener que desplazar, ni es un nivel 4, así que vamos a avanzar para poder tener un, un buen disparo, una buena trayectoria, yo creo que pasando estos árboles de aquí. A ver si por aquí, ya que estamos un poco esquinados y no. y no tenemos buen buen disparo. Mira, allí los tenemos, hay tres. Tenemos este nivel 4 que está marcadito Pues vamos a avanzar un poquito más Ahí tenemos el nivel 3 delante Sí, vamos a avanzar hasta estos pinos que tenemos aquí Y detrás de los pinos la distancia será menor Y será más recto y con mejor trayectoria del... para el disparo Mira, ahí tenemos uno Pero el nivel 4, no, el nivel 4 todavía se me, se me esconde un poquito Así que vamos a avanzar un poquito más y ya desde aquí, yo creo que sí podemos hacer el lance. Mira, ahí tenemos uno, dos y tres, a ver qué podemos hacer. Disparamos al 4, disparamos al tres y disparamos al otro que estaba detrás. Yo creo que le hemos impactado bien a los tres y vamos a, a recoger los animales. Voy a intentar a ver si se puede cruzar, y no tengo que dar la vuelta, y si no podemos cruzar, pues nada. Nos tocará dar la vuelta, vamos a mirar. Mira, ahí vemos allá otro, otro animal. Ese no lo había visto antes, así que, a ver si se paga un poquito... ¡Venga! ¡Ha batido! Ese le hemos dado doble pulmón, no lo hemos dado con corazón. Ahora sí, vamos a intentar cruzar por aquí, que parece que el agua está, está somera... Vamos avanzando. No, pero no, no. Si seguimos avanzando no nos va a derribar. Así que venga, aparentemente, que tenemos que dar la vuelta. Vamos a pegarnos una carrera. Que con cuatro animales abatidos no nos importará hacer ruido, puesto que la jornada de hoy la estamos haciendo a guapiti Y los ciervos de cola negra o cola blanca que podamos encontrar por aquí. Pues de momento no nos interesa, ¿no? Porque si sale alguno, pues le vamos a hacer el, el lance pero hoy estamos de guapitis de o de elk de Roswell Elk como dicen los los gringos así que vamos a recogerlo ya vemos aquí todo todo el hábitat la verdad que, que es una maravilla escuchamos una llamada pero no veo la no, no la veo hemos escuchado y mira aquí tenemos abatidos a a tres vamos a recoger este tenemos un, un oro 305 con 50 una cuerna muy cerradita y muy bonita la verdad que sí vamos aquí tenemos otro un nivel 3 237 con 60 una plata vamos a ver este otro que este creo que es el último que hemos disparado un bronce este le hemos pegado a la, a la vértebra nos ha nos ha penalizado 186 además era muy pequeñito os voy a poner el mapa para que veáis la presión energética en el lago Con los hábitats que tenemos de bebedero Y vamos a recoger al cuarto A ver si lo localizamos Vamos a hacer la llamada si nos contestara aquel ya tenemos aquí la sangre No, no es un sangrado muy bueno no, no, no hago la llamada Ya lo tenemos ahí el animal Así que vamos a, a recogerlo Yo creo que también va a ser un nivel 3 por la cuerna. Efectivamente, una plaza está 186,60. Voy a mirar por la otra orilla, donde cazamos los anteriores, pero no veo nada. Así que os voy a poner el mapa y vamos a irnos a, a otra zona a cazar más. Enfrente tengo otro hábitat de Guapiti. Vamos a ir mirando a ver qué nos encontramos. Mira, ahí tenemos un nivel 2 y un nivel 5, un nivel 5 media, así que vamos a hacer el lance a nivel 5, respiramos y disparamos, un poquito trasero pero lo hemos tocado el pulmón y este también, se me ha ido un poquito trasero, espero haberle tocado el hígado porque si no me va a penalizar, pero bueno, venga parrete, vamos a recoger estos animales. Vamos a comprobar la presión energética, efectivamente han caído. Así que vamos andando, porque nos puede salir también aquí a algún alce y algún cola blanca. Podemos encontrar en esta zona del río. Vamos a mirar. Venga, Mira, perrete, búscamelo. Veis el, los hábitats, como los tenemos aquí, los bebederos y los descansaderos. Ya sale el perrete como, como una salación a poner. Vamos a pegarnos una carrerita, que es el nivel 5 promete. Así que a ver qué, qué encontramos. Vemos primero aquí el, el pequeñito. Lo vemos ya, ya a nuestra derecha. Vamos a marcar el hábitat. ¿Veis? Es el bebedero. Vemos aquí el sangrado. Y ya no nos está reclamando para recogamos el, el nivel 2 vamos a ver qué puntuación nos arroja será una, una platilla o un bronce por, el, por los tamaños de los cuernos efectivamente una plata un nivel 2 con 50 muy buen impacto en un pulmón y ahora vamos a, a recoger a, al otro venga parte búscamelo que es grande y me gusta ya sale el perrete corriendo, no, no ha ido muy lejos. Vemos ahí el sangrado ya, se nos está, se nos está resaltando. Tiene un sangrado muy bonito por lo que ve aquí. Como podéis ver, un, un buen sangrado ahí. Y ya el lo ha encontrado, no nos está reclamando. Madre mía, qué sangrado tiene este, este animal. Ahí le hemos tocado fijo lo, lo, los dos pulmones. Ya tenemos aquí nuestro nivel 5. Madre mía, qué cuerna tiene. Venga, perrete, que te voy a te voy a sentar para hacer una foto. A ver si me deja moverte y ponerte en posición. Empujamos un poquito a perrete. A ver, un poquito más. Yo creo que ahí está bien para hacer una foto. A ver, mira, al pajarito. Si sí, desde aquí está bien. Cogemos y hacemos una foto. Madre mía, qué foto más bonita. Y vemos aquí que tenemos un diamante 395 con 20. Qué cuerna más bonita, por Dios. Y qué pareja, qué preciosidad de animal. Es uno de los animales que más me gusta los que podemos encontrar en el Hunter. ¿eh? La cuerna esta y la del reno. Lo guardamos. Ya lo desecaremos. Y ahora sí os voy a poner el